Podemos realizar operaciones matemáticas de una manera más avanzada. Para ello necesitamos la importación de librerías especializadas. Para ello podríamos importar la librería NumPy, la cual está especializada en la creación de Arrays. Esta librería nos permitiría la ejecución de muchas funciones matemáticas, de tal forma que mediante sus códigos numéricos podríamos operar y utilizar una gran cantidad de funciones. También podríamos utilizar otra librería, como por ejemplo SciPy, la cual es menos común. Sin embargo, es posible que obtenga una cantidad de resultados o de funciones que puede ser, puede ser mayor o más concreto en algunos tipos de, de apartados o, de, en algunos tipos de, o en algunos tipos de operaciones. Igualmente, podríamos importar el modo simple, el cual nos permitiría incluso ejecutar eh, operaciones algebraicas, de tal forma que podríamos utilizar su nomenclatura simbólica para operarlas y obtener resultados, de tal forma que esto nos permite utilizar Python al igual que podríamos utilizar Maxima u otros o programas similares. También podríamos hacer la importación de otra librería que puede también tener algunos tipos de operaciones matemáticas, como por ejemplo mpmath el cual es, otro, es otra librería que puede tener algunas otras funciones numéricas. Estas librerías son avanzadas y se pueden observar y estudiar cada una de ellas, pudiendo visualizarse su código para observar cómo funcionan los métodos numéricos implementadas en ellas. Sin embargo, en, en estos vídeos... No, en esta serie de vídeos no se va a explicar cómo se utilizan cada uno de ellos, ya que necesitarían una cantidad de vídeos superiores incluso a la utilización básica de Python.